Ey, so, alguien les dijo que ya no cantaba porque no me quedaba letra, 2 De que tengo como excusa mi job y que le sigo dándole tuyo estudio, man, Yo tengo prioridades, no soy como tú que no hace ni un puto centavo, do. Ahora se trata de dog yeah. Ya deja de chorar las man, tú sabes que yo tengo el dog yeah. Nadie controla H-Town, en no ha tenido relevo, Dog tu rapero favorito no me llega, pussy nega, you know. Haz todos los videos que quieras, man, nega, todos sabemos que tú no tienes flow. Maniga, trabaja esa letra barata, aunque estés condenado a seguir on the low. Todos los que te siguen, incluso tu baby, te hacen la pelota. Pero justo es tan listo que ni lo nota. No se compare si talla nota Cúrate la letra y subo tu nota, mientras tanto no hables. Interprétalo como tú quieras, vos no me respondas, negro. Y aprovecho en decirte que tú no vales nada, you better know that Que yo no molo en Batacita y manegga, I don't fucking care Por cierto chaval, trata medio de porque tú no me llegas y vocaliza porque no se entiende nada de lo que tú dices Todos sabemos que si yo me pongo me puedo comer a todos a la vez Pasa que ahora me centro en comerme a mi baby que y a tu bitch a la vez a ese nigga tuyo al que le sobra letra me lo como y eso sin querer Si existiera pero que supera mi espera. ya díganle lo que le espera Soy un pero en estado puro no sé hacer que tu pera, yeah. Como es que me habla de pitola si usted nunca dispara, yeah. Ey, como es que luces cosas caras y si luego no tienes ni para. En las redes tenemos dinero, eh, pero luego no hay para Yeah, me la suda que luego te lo tome personal Pero un consejo negro no responda Porque tal vez luego necesite colabo Y me como a todo aquel que no es de mi banda Como tía buena con un culo bonito Les tengo a esos negros cuidando mi espalda Yo no trato de gustarle a nadie No te gusta wizard negrata, chupame la yanda. Yeah, a nadie impresionas Y no confundas negrata, no suenas Ey, que tu jefe te busque entrevista con Ecua, No te convierte en famoso ni apenas Ey, y aunque pare de tu. Nunca estarás a mi nivel yeah yeah. De repente todos quieren molar Da igual que cantes muy mal yeah yeah. Cualquiera yeah. le tira ya la vieja escuela Pensando que así es como se va a colar Si tú quieres ganar mi respeto negro Tienes mucho, mucho, mucho que mejorar yeah. Primero aprende a escuchar lo que dices Luego calcula a quién le lanzas dices Y a mí nunca me toques las narices Y así todos felices Ey, que llevo tiempo haciendo eso Y nadie me conoce Iggy no se lo merece Pero bueno, es lo que hay O tal vez mi objetivo no sea ese Como sea. La fama no mide el talento y muchos de ustedes son un buen ejemplo Soy un mago elegido y cuando quieran ya saben dónde tengo el templo